5, 4, 3, 2, 1 Live Deberíamos estar en live ahora vamos a ver qué está pasando ¿Tenemos live o no tenemos live? 5, 4, 3, 2 uno, conectando, 13 segundos, hola, hola, hola, hola, bienvenidos a este live, día 11, día 11 de agosto, estamos en el día 11 de esos 30 días de live, yo me levanto los días pensando uy pero ahora, qué les cuento, y suceden tantas cosas en un solo día, que en verdad yo creo que cada uno de nosotros podría hacer una buena historia, cierto, con lo que le pasa en el día. Si tú estás aquí y me estás mirando, qué bueno, qué chévere. Porque a veces live, hacer un live es como estar tan solo mirando la pantalla. Quiero contarte que cuando yo estuve viajando, yo hice un video una vez que se llamaba algo así como, les digo que soy peruano y se emocionan. Y la verdad, resulta que por ese video yo recibí hartos likes y todo, ¿no? Pero sobre todo, recibí hartos insultos, también ah, recibí muchos insultos. Eran como 800 comentarios y tal vez 200 eran insultos. Tenía que ver con mi acento. Eso los puedo contar en otro video. Lo interesante es que eso fue después de un año de estar viajando. Yo nací en Perú y crecí 13 años en Colombia. Eh, cuando empecé a viajar, yo me presentaba a las personas, de dónde eres, le digo soy peruano, porque soy peruano. Y me halagaban mucho. El hecho de ser peruano, Perú es increíble, a Menci, si, no, lo haber dicho, es una cosa impresionante. Y yo en ese video narro como es que me parecía que sí, Perú es chévere, pero no sé qué tan chévere, solo que sé que chévere. Y como fue tanto y era constante, llegó un momento llegué a decir, mmm, creo que Perú es muy chévere. Entonces empecé a entenderlo y asimilarlo. Y el hecho de ser peruano cada vez se volvió más chévere. Pues... Eh, al pasar el tiempo, ese sentimiento maduro y además evolucionó. Llegó a un punto, en el segundo año, en que yo no solamente me siento peruano, sino que cuando la gente me pregunta de dónde eres, yo respondo yo soy latinoamericano. Y el que sabe me hace otra pregunta y me dice, bueno, ¿y en Latinoamérica en dónde? Ah, de Perú. Eso sumado a que eh, cuando vas viajando pues vamos haciendo grupos de gente, ¿no? Y personas de Estados Unidos, cuando ellos se presentan, le dicen, where are you from? ¿De dónde eres? Y ellos responden, I'm from America. O sea, yo soy de América. Y yo, a mí eso me choca. Entonces yo volteé y le decía, oye, qué casualidad. Yo también soy de América. Del sur, pero de América. Y, ¿sabes que Los chicos con un mínimo de digamos, las personas de Estados Unidos con un poquito de conciencia dicen, oye, sí, escúlpame, ¿sabes qué pasa? Yo intento no decir que yo soy americano, no me gusta esa, esa, esa etiqueta. Yo digo, yo soy de United States. Pero la gente no me entiende, ¿de dónde? dice, USA, USA. No, tampoco. Uh, I'm from America. Soy de, y ahí sí me entienden, entonces como que la única vuelta porque la publicidad, la propaganda mundial que han hecho ha sido muy fuerte con esa palabra, América. Entonces viajando, viajando, yo desarrollé un sentimiento latinoamericano y en ese sentimiento eh, es una identidad alguien hace poco me dijo, Europa está lleno de tantas culturas pequeñas y de tantos países que están todos muy cerquita todos están ahí, o sea, cuatro horas un país, seis horas otro país, ocho horas aquí otro país, todos están ahí ¿no? pero tan distantes entre sí tan separados, tan peleados tan como que al revés, o sea, como uf, opuesto ¿no? y en Latinoamérica yo sentiría esto al revés, o sea, tan grandes, como que tan distantes como países, por lo grandes, pero tan juntos en ese sentimiento de, somos latinoamericanos. Eso me llevó en el ejercicio que estamos haciendo con Natalia, tratándose de un proyecto en, que sin querer queriendo se vino de alguna manera a convertir en descubrir nuestra Latinoamérica, cómo los extranjeros aprecian Latinoamérica de una manera intensa. O sea, no solo el Perú, sino eso es Colombia, pero es desde arriba. O sea, eso es México, ta, ta, ta, todo Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, pero hasta Argentina, incluyendo Bolivia, Brasil, todo. Y yo creo que no lo vemos porque estamos acá mismo. Te tengo una historia para contar. Imagínate. Yo puesto que tú no sabes cuál es la comunidad huanayek. O los huounan. O los nativos huichí o resulta que hay muchas comunidades que tienen una identidad fuerte, grande una presencia pero, yo sigo a la historiadora Diana Uribe y por lo que yo voy viendo con lo que ella enseña y ella explica hay una invisibilización importante o sea, es como que no existieran y cuando viajas, y ahí está la gracia de un viaje con significado, un viaje con propósito, un viaje con, con aporte hacia ti mismo. ¿sí? Que el entretenimiento siempre llega, ¿no? Pero el, el aporte es donde uno puede definir el valor de un viaje. Encontramos, por ejemplo, una comunidad en donde ellos se dedican por. ellos viven cerca de la Amazonia, en sur de Bolivia, cerca de Chile. En, Chile, Argentina y Bolivia y cazan boas una boa que se llama la boa curillú, sí, boas, sapientes ¿no? y eh, al cazarla sacan la piel y la pueden vender entonces, don Carlos una persona de la comunidad dice, oye, esto no va más hay que parar con matar a las boas, se van a acabar, se van a extinguir punto anota, modernidad yo siento que en todo este por donde he viajado en hasta el último pueblito de la India, Indonesia, hasta el último pueblito de Latinoamérica, la palabra modernidad casi casi que significa volverse o gringo o volverse europeo. Y saben que modernizarse no significa agringarse ni occidentalizarse. Significa hacer las cosas de una manera más moderna, que puede ser más sofisticada, más refinada. usar o alguna tecnología que nos permita hacer las cosas más simples, pero no agringarnos. Entonces, claro. Y la palabra modernidad llega muy recortada, entonces modernidad es poner tu gorra Nike, tu chaqueta de Adidas y una cosa, y ya estás moderno con un celular de moda. En esta comunidad que les cuento, ahí viene un pensamiento moderno chévere. Dicen, oye, si nosotros estamos. Es una propuesta que se está haciendo para trabajar y nosotros nos estamos uniendo a esa idea, ¿listo? Y se si están haciendo trabajos locales de montarnos en una barca donde caben siete personas y se un todo un proceso técnico que ellos conocen para ubicar las boas y cazarlas y después entonces vender sus pieles y encima cazan a la hembra porque no hacemos un turismo de eso pero no matamos a las boas sino que montamos donde caben siete indígenas locales, siete nativos pues metamos siete turistas sí seis, y el, y el, el que maneja la balsa y hacemos toda la exploración y en vez de cazarlas, hacemos cacería de fotos. Los turistas pueden llegar, tomar unas buenas fotos de las boas, no se matan a las boas, no vendemos la piel, por lo cual pagan muy poquito, se generan ingresos, se le aporta valor al turista, de algo realmente diferente que no lo va a encontrar una agencia de viajes hoy. O sea, eso existe, ¿sí? Eso existe. Y así un resto de comunidades, Natalia, de la comunidad... Mmm, ella es hija del último cacique guaraní en Yariwarenda. y es maestra de la lengua guaraní. Ella está con el proyecto de enseñar a los niños de su comunidad del idioma para que no se pierda, para que no dejen sus tierras. ¿Sí? Y esta gente necesita apoyo, necesita ayuda. Entonces, es ahí donde yo, donde otras personas, donde mi amiga Natalia, dice, oye, pues unamos a estas ideas que ayudemos a reforzarlas, a, a contribuir. ¿Sí? En mi país... En Perú o en Latinoamérica hay más de 8 millones de personas que hablan Quechua en sus variedades. Solo en el Perú hay 4 millones que hablan Quechua. De lo más, del contacto cercano yo que he tenido con el Quechua, que, cuando tú ves que las, la señor, las personas de la tercera edad hablan Quechua, los hijos de segunda generación también hablan su Quechua, pero luego los nietos cuando llegan a las ciudades ya no hablan Quechua o hablan poquito o evitan hablarlo porque en el colegio les hacen bullying, les hacen... Se burlan porque detrás del... Tú sabes que hay el acento, ¿no? Detrás del, del español, cuando hay, el quecho se siente. Entonces, empiezan a abandonar, a abandonar sus lenguajes. Todo lo que te he contado empieza a tener unos fenómenos. Éxodo rural. En los últimos 90 años, la población de las zonas rurales en Latinoamérica, hay países donde han bajado del 70% al 13%. Toda la gente se va para la ciudad. Abandono de lenguas. Las lenguas van quedando, van muriendo. Lo y en lo que yo he visto en mi viaje, algo que genera identidad en un pueblo es la lengua. ¿Y el español? No, es la lengua de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Es una lengua general? Sí, que nos tocó a todos aprender, sí, pero no es. Hay muchas lenguas. Sí. En ese, en ese movimiento de, de, la, de, de la sierra, de, de sus lugares nativos a las ciudades, hay una catástrofe. Se pierden lenguas. Se pierden... Toda la parte de identidad de color, de, de, de ropa, de tejidos, todo se deja. Se pierden formas de comer, más o menos, se pierden conocimientos de alfarería, maderas, tejidos y otras artesanías, ¿sí? trabajos con la tierra. Ese perder es realmente dramático. Yo te puedo decir que cuando hablamos con personas, encontramos comunidades que todavía conservan un conocimiento y lo dominan y lo saben. Pero ¿sabes qué? Nos encontramos con personas que son de comunidades indígenas originarias que han migrado en las últimas dos o tres generaciones a la ciudad. Las personas tienen algunos rastros o máquinas de las que hacían tejidos a mano y tales. Y hablas con él y dice: bueno, yo tejía un poco. Mi papá sí tejía completamente, pero ya no tejemos. En un momento dejamos de tejer y empezamos a comprar y vender. Llegó el mercado chino, nos arrasó con todo, ahora hacemos otras cosas. Me gustaría ayudarte, pero yo ya no tengo ese conocimiento. Y simplemente, o sea, es conocer a alguien que conoce algo que ya se extinguió. Ahí es para aprender una alerta. Yo creo que vale la pena aprender una alerta, con la, con la consigna que te digo, modernizarnos no es agringarnos, no es empezar a usar ropa de las marcas internacionales. Esa es la manera más pobre de modernizarse, la manera más... Y modernizadora de la modernidad. <risa> es muy triste. Es muy pobre. Es que a lo que vi es que es muy pobre. Es muy pobre modernizarse por esa ruta, ¿no es cierto? La propuesta que tenemos es: contactamos, ubicamos a cada una de esas personas en tanto como sea posible, a cada una de esas comunidades. Dimos, oye, tú tienes ese conocimiento, lo quieres difundir. La respuesta que has encontrado es, sí, quiero difundirlo. ¿Lo practicas? Sí. ¿Lo dominas? Sí. ¿Lo puedes enseñar? Sí, también. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitamos recursos, necesitamos contribución. Perfecto. ¿Qué te parece tú lo enseñas y buscamos personas que quieran aprenderlo? Y resulta que hay en el mundo personas que quieren hacer turismo de ese tipo. Lo loco es que los que quieren hacer ese turismo son de los países más civilizados, los que tenemos la categoría civilizados. Le preguntan en Latinoamérica, ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente que quiere aprender eso? ¿Son los, los europeos los que quieren aprender cómo son los tejidos de ciertas comunidades, culturas, puntos, colores, técnicas, alfarerías, maderas? Yo no creo. Yo creo que los latinos también podemos marcar una pauta en querer conectar con esos conocimientos. Porque el conocimiento que se comparte se hace eterno. Cuando hablamos con... Personas, por ejemplo, americanas O sea, estadounidenses digo, Oye, cuéntame un poco Cómo es tu cultura, ¿no? Tú pregúntale a un estadounidense Cómo un poco de su cultura Qué tal de, de, de su historia De alguna tradición Y ¿sabes qué? No tienen ¿Cuál es el plato Como que tradicional? No tienen Dicen, bueno, la hamburguesa, creo No tienen porque es un país que tienen Apenas 200 años, si sí, es jovencito Es... Y, en sí, y cuando hablas de, de qué tradición tienen, como que mmm, depende por la familia que llegaron. O sea que la tradición no es americana, sí, estadounidense, es italiana, o es alemana, o es escocesa, o es española, o es de otro, sí, no tienen. Entonces nosotros sí tenemos eso y no lo vemos, no lo vemos. Entonces nos hemos visto en la misión decidida por nosotros mismos de rescatarlas, mostrarlas, compartirlas para que tú puedas llegar a ellas. Si tú quieres participar de esto, te invito a que nos acompañes, a que nos ayudes a identificar personas que tienen conocimientos con tradiciones de valor de nuestras comunidades latinoamericanas y también de las etnias que llegaron como los afrodescendientes para mostrarlas. También puedes unirte a esto con las comunidades que ya hemos contactado, con las que ya hemos armado muestras de turismo virtual para mostrarte te puedes conectar online así como más de las ciento y tantas personas que ya lo han hecho con nosotros y siempre nos dicen lo mismo es, wow, fue como estar en persona fue increíble hacer esto así online en vivo porque son cosas en vivo, no son grabadas y conectas y preguntas y repreguntas y entiendes y exploras y te sorprendes eso pasa eh, eres bienvenido a, a ayudarnos a este trabajo de Mostrar, rescatar, realzar, exhibir, desinvisibilizar las culturas latinoamericanas y otras etnias descendientes, criollas, afrodescendientes, etcétera. Eso lo cuento hoy. Si me deje entender. Bueno, ahí se los compartí. Un abrazo. Nos vemos mañana.